El presidente Alberto Fernández anunció una serie de medidas para prevenir la expansión del coronavirus. Descartó por el momento una cuarentena generalizada, pero instó a quien pueda a quedarse en sus casas durante los próximos 15 días periodo este que puede ser prorrogable las fronteras argentinas se han cerrado. ¿Por qué lo hacemos? Porque el episodio del coronavirus ya no viene solamente de Europa, está empezando a afectar a países limítrofes y a nosotros mismos. Y además porque también hemos observado que por las fronteras terrestres, en un trabajo muy importante que hizo Migraciones en Misiones, por las fronteras terrestres vienen turistas que vienen de las zonas de riesgo. No se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculos, ningún tipo de, de, de teatro, cine, espectáculos deportivos, espectáculos musicales, que signifiquen un nucleamiento de gente. Yo quiero decirles que estas medidas no suponen ningún agravamiento de la situación que teníamos. O que conocíamos hasta hoy. Simplemente, como le dije a los médicos con mi lógica de abogado, yo pienso que si atacamos el problema de chiquito, vamos a evitar que crezca. Acá tenemos que luchar contra dos cosas, contra la pandemia y contra la psicosis. Todos nos sentimos en riesgo. Si hacemos las cosas bien y respetamos las instrucciones, los riesgos se van a minimizar. Seguridad. El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi informó que se realizó un relevamiento del sistema de salud del que cuentan las Fuerzas Armadas, como los hospitales militares en las principales capitales del país, cuyos laboratorios ya se encuentran fabricando alcohol en gel y barbijos para futuras contingencias. Bueno, hemos hecho un relevamiento de todo lo que es el sistema de salud que tienen las Fuerzas Armadas argentinas con los hospitales militares, ...obviamente que este sistema se encuentra integrado... ...el sistema de salud pública... ...y estamos preparándolo... ...está preparado para eh, la contingencia... ...en el caso de desuso... ...en el caso de que sea necesario... ...el Laboratorio de la Fuerza Armada Argentina... ...se está elaborando con mayores capacidades... ...alcohol, gel y cacería militar... ...que es el sistema de fabricación de uniformes... ...que tiene también la Fuerza Armada... ...lo hemos puesto a fabricar barbijos ...para tener en caso de que sea necesario... Así que, en términos generales, estamos poniendo todo el sistema a disposición del Ministerio de Salud, que es la cabeza de esta situación de emergencia, uh -huh. trabajando de esa manera. Derechos Humanos Los organismos de derechos humanos, en línea con las recomendaciones del Ministerio de Salud para mitigar la propagación del virus, confirmaron la suspensión de la histórica marcha del 24 de marzo a Plaza de Mayo. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Nosotros somos parte de la población argentina y escuchamos las noticias, que no son nada gratas, por supuesto, las prevenciones, lo que hay que tomar como ejemplo para tratar de que no se sigan contagiando personas. Es decir, nos vamos instruyendo en lo que se comenta. Y ayer el comunicado del presidente, que fue muy claro, ...sobre esta situación de emergencia que estamos viviendo... ...por supuesto levantar el acto... ...y ver qué estrategia tenemos, inventamos... ...para igual mandar un mensaje a la sociedad argentina... ...de esta fecha tan cara para nuestros sentimientos... ...y para todo el pueblo argentino. Oposición Luego de los cuatro días de paro que se realizó la semana pasada... ...por parte de una fracción de los productores del campo... ...el ministro de Agricultura, Luis Basterra se refirió a la medida de fuerza implementada por la Mesa de Enlace y aseguró que el cambio a las retenciones no se va a modificar. Lo real es que la comercialización continuó durante estos cuatro días sin impacto en el transporte, sin impacto en el ingreso a puertos, sin impacto en la negociación de mercados de futuros de opciones, con un anticipo de, de compra por parte de los frigoríficos ante la incertidumbre si es que se iba a realizar o no el control de carga hoy tenemos un el fin de un paro que no ha tenido el impacto previsto por las cuatro entidades y que tampoco fue generador de una movida espontánea por parte de los denominados autoconvocados lo único que funcionó fue la máquina de troles y la máquina de, de mover este, comunicación de WhatsApp para tratar de hacerlo, pero no, no logró su objetivo. Sociales. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se refirió al nuevo esquema en el sistema de entregas de la tarjeta alimentaria. Nosotros teníamos un cronograma en donde se hacían operativos de entrega de tarjeta, depende de los lugares, pero más o menos de 2.000 personas por día, ya habíamos la semana pasada armado un esquema para tomar más distancia, para, para hacerlo más más eh, separado, pero bueno, eh, claramente a partir de estas normativas no se puede hacer la entrega presencial como lo estamos encarando. Hoy vamos a plantear un nuevo sistema que tiene que ver con que vamos a, a llegar en el mismo tiempo que estábamos, es decir, tenemos un cronograma ya fijado para completar toda la tarjeta alimentaria en marzo, lo vamos a hacer así, con distintas modalidades que simplemente hoy a la tarde vamos a plantear para que a todos les quede claro, pero lo que queríamos eh, dejar con certeza es que vamos a seguir con el mismo cronograma que tenemos, simplemente la gente no tiene que ir a retirar la tarjeta en la forma que estaba prevista originalmente. Bien, ¿y cómo, y cómo será Dios? ¿Se puede adelantar algo? No, tenemos distintos mecanismos, una parte es con celular, para activarlo con celular, otro es a través del Correo. Hicimos como un, un esquema diverso que hoy vamos a explicar cómo es en cada lugar para dar certeza a todos. Educación. El Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trota aseguró que la escuela es irreemplazable al presentar la plataforma web Seguimos Educando, donde los chicos y chicas podrán acceder a contenido educativo desde sus casas. Además, el ministro pidió a los trabajadores de la educación garantizar el derecho a la alimentación de los chicos en las escuelas y en los casos que sea necesario con más turnos que se respete la distancia y el espacio para extremar la precaución. La resolución establece la suspensión de las clases, pero que las escuelas están abiertas. Digo, Y en ese sentido, más allá de algunas disposiciones en alguna jurisdicción en particular, nuestra determinación es que por este momento queremos que todos los maestros, las maestras, todo el personal de la escuela concurra a la escuela, ¿no? que es la decisión que hemos adoptado en dos, en dos cuestiones. Por un lado, porque son días importantes para trabajar en cómo logramos establecer el vínculo entre el maestro y maestra ¿no? y sus estudiantes que hoy están en la casa. Lo otro que nos manifestó el presidente es la responsabilidad del de gobierno y de las jurisdicciones de cada una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires de garantizar el derecho a la alimentación. En los medios. El secretario de Medios Públicos, Francisco Meritelo informó que la televisión pública dedicará dos horas de la mañana y dos horas de la tarde a programas de contenidos educativos y pidió a los medios privados que se sumen a la iniciativa. Desde la televisión pública hemos dedicado cuatro horas diarias, vamos a estar dos horas a la mañana y dos horas a la tarde de 9 a 11 y de 14 a 16, con estos contenidos educativos que estamos planteando. Es muy importante que instemos también a los medios privados a que acompañen esta iniciativa y que también se sumen para que podamos darle a los chicos que están en sus casas herramientas como para que puedan seguir estudiando, formándose, capacitándose durante los días de la pandemia. Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina. Los chicos no están de vacaciones, están en sus casas, en el marco de las medidas preventivas que ha tomado el Gobierno Nacional y en la resolución adoptada por el Ministerio de Educación de la Nación para que seamos herramientas, en este caso los medios públicos, la radio y la televisión pública, herramientas para que los chicos sigan desde su casa estudiando. Esta es la idea, con contenidos, por supuesto, elaborados, desde contenido Sociedad del Estado, Encuentro, Paca Paca, y nos hemos convertido en esta herramienta. ¿Por qué? Bueno, para poder dar cobertura en todo el territorio nacional. En tanto, el titular del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini, advirtió sobre el uso de la información que se transmite en las redes sociales y ser cuidadosos con las fuentes de donde provienen. Pedimos desde acá, desde el Gobierno Nacional, la mejor predisposición para el cuidado responsable y el uso responsable de las redes. Y por último, el lugar donde proviene la información. No difundamos contenidos de dudosa veracidad. E informémonos en las plataformas del Gobierno, en las plataformas de salud, porque de esa manera vamos a ayudar a que todo esto pase de una manera mejor. Empresariales. El titular de la cadena mayorista Maxi Consumo, Víctor Fera, disparó contra los empresarios que especulan en plena crisis del brote de coronavirus, a la vez que aseguró que habrá abastecimiento y que está garantizada la provisión de alimentos. Usted sabe que yo critiqué siempre mucho este abuso de poder dominante de muchas compañías y ahora las vamos a ver y las que no entreguen mercadería como corresponda, las vamos a denunciar como corresponda. Porque eso sí que eh, sería un delito casi asesino, diríamos, ¿no? No sé qué nombre ponerle. Como no soy juri jurista, no sé qué nombre ponerle, pero al, al mí, idioma al, de al almacenero, este... Eh, retraer mercadería o todas esas cosas es un tema muy delicado y tiene que estar sancionado de verdad siempre existe, ni más que un vivo es un HDP en este momento Economía El ministro de Economía Martín Guzmán anunció un paquete de medidas que incluyen inversiones en obras públicas y financiamiento a las industrias de consumo masivo por más de 400 mil millones de pesos. Eximir temporariamente del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por lo que es esta pandemia del coronavirus. Esto va a abarcar a empresas que se dediquen a actividades de esparcimiento como los cines, los teatros, los restaurantes, el turismo, el transporte de pasajeros y de hoteles. Se va también a ampliar lo que se conoce como el programa de recuperación productiva. Va a haber sectores de la economía que justamente por los cambios en los patrones de vida y en los patrones de gasto, van a sufrir estos efectos, van a enfrentar menor demanda. Lo que va a hacer el Estado es ayudarlos pagando una parte del salario de los trabajadores, ayudando de ese modo a los empleadores. Aumentos. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, anunció la puesta en marcha de un plan de fiscalización y el establecimiento de precios máximos en productos de primera necesidad que se extenderá por espacio de 30 días, con el objetivo de evitar la especulación ante el aumento de la demanda registrada en los últimos días. Se dispondrá un incremento muy fuerte de la fiscalización. La FIP dispondrá algunos inspectores que colaborarán con la Secretaría de Comercio Interior en esta fiscalización, que insisto, el objetivo fundamental es que los productos mantengan sus precios. Y si hay más demanda, la vamos a abastecer con la mayor producción industrial y para eso está la capacidad productiva ociosa que va a ser utilizada justamente para poder abastecer esta mayor demanda. Se dispondrá de un paquete de asistencia financiera focalizado en las pymes, pero también en todo el sistema productivo, que ascenderá a un monto total de 350 mil millones de pesos, eh, destinado fundamentalmente a financiar capital de trabajo, compra de insumos y justamente darle la liquidez al sistema productivo y al, y al sector comercial para que esta cadena productiva y comercial eh, no se frene o no tenga las, este, los problemas que pudieran presentarse ante este incremento tan significativo de la demanda que se ha producido. Transporte. El ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció que se suspenderá de manera total la operación de trenes y colectivos de larga distancia y aviones de cabotaje en todo el país desde el jueves 19 a la medianoche hasta el miércoles 25 de marzo. Respecto al área metropolitana, hasta el día miércoles a las 24 horas, es decir, a partir del jueves a las 0 horas, todos los micros del área metropolitana, de todas las modalidades y los trenes solamente van a poder transportar pasajeros sentados, no van a poder transportar a nadie que esté parado vamos a tener un sistema de control muy férreo a partir de la CNRT para que esta medida ya se cumple Seguridad Social El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social Alejandro Vanoli anunció el pago de un bono de 3.000 pesos para los jubilados con ingresos mínimos y concedió un monto extra a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo equivalente a 3.100 pesos se está otorgando por única vez una eh, asignación adicional que se va a estar liquidando eh, en la última semana de marzo. Durante abril y mayo también van a estar eximidos del pago de los créditos, con los cuales esto implica un aumento muy sustantivo en el ingreso de bolsillo de eh, los jubilados, de los pensionados y de quienes reciben asignaciones. Interior del país. En el marco del parte diario, el Ministerio de Salud informó que son 11 las provincias donde se detectaron casos de coronavirus. Se sumaron en las últimas horas Salta y Jujuy. Carla Bisotti, Secretaria de Acceso a la Salud. Estamos también viendo lo que sabíamos que iba a suceder que es ir eh, trabajando en lo que se llama ya un conglomerado de casos en casos confirmados que tienen, eh, que trabajan en un mismo ámbito, que están en una cercanía dentro de la misma ciudad y este, este ejemplo que también dijimos que iba a suceder de implementación de medidas particulares en alguna ciudad o en alguna provincia que es la intensificación de las medidas de aislamiento social que se ha implementado en Chaco. Esto va a ir sucediendo, de provincias que van a ir implementando diferentes medidas y en esa, en esa situación dinámica y federal es que vamos a trabajar seguramente a partir de ahora. Provincia. El gobernador bonaerense Axel Kicillof informó que la producción pública de alcohol en gel que se realiza en el Instituto Biológico Tomás Perón, ubicado en La Plata, se duplicó en breve plazo. Además, destacó la importancia que tiene la presencia del Estado en esta crisis, con medidas tendientes a frenar la propagación del coronavirus y pidió responsabilidad a la población, porque el camino más poderoso es la prevención. ...algunos están descubriendo que hace falta Estado... ...y que los países donde el Estado actúa prudente... ...pero también decididamente lo podemos parar... ...de una forma mucho más efectiva al virus... ...en generar efectos colaterales, por decir así... ...tal vez más nocivos... ...si nosotros cerramos los comedores... ...imagínense que puede ser que el virus no prospere... ...pero que haya chicos y chicas en la provincia de Buenos Aires... ...que no puedan acceder a la alimentación... ...entonces hay que tener en cuenta todos estos factores... Y lo estamos haciendo con muchísimo profesionalismo y hablando con los especialistas. Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, anunció que, además de los ocho módulos hospitalarios móviles, se completará la construcción de dos centros asistenciales que se encuentran en el partido bonaerense de La Matanza como parte de las medidas destinadas a contener la pandemia. Se está iniciando la gestión para volver a abrir abrir los dos hospitales que existen en La Matanza, uno en Rafael Castillo y el otro en Gregorio de la Ferrer. No concebimos que estos dos hospitales durante estos cuatro años se hayan mantenido con las puertas cerradas y estén paralizados. Ayer este, sobrevolamos las instalaciones con el presidente y me encomendó eh, la apertura de estas instalaciones, en particular en el caso de Rafael Castillo, es el hospital que Está en condiciones de, en un plazo breve, poder ampliar progresivamente cada una de las naves y ampliar entonces la atención sanitaria en esa localidad de la provincia de Buenos Aires. Ciudad. Medidas en el tránsito y transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Juan José Álvarez, Secretario de Transporte de la Ciudad. ...el subte va a funcionar solamente con las estaciones de las cabeceras... ...las estaciones de combinación de las líneas... ...algunas estaciones de combinación con centros de transbordo... ...como puede ser Palermo de la línea D... ...con el ferrocarril San Martín o el ferrocarril Mitre... ...y algunas estaciones que también son importantes en el sistema... ...por su cercanía con centros de salud... ...desde el día de ayer hemos liberado el estacionamiento... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...¿qué quiere decir esto? ...que estacionar es como en un día domingo... En todos aquellos lugares donde de lunes a viernes está prohibido de 7 a 9 de la noche, va a estar permitido. Donde hay estacionamiento medido y se cobra, va a ser gratuito. Y además hemos liberado la restricción de acceso al microcentro y a tribunales. Se va a poder acceder libremente. Gobierno. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. El decreto dado a conocer en la noche del jueves por el presidente Alberto Fernández, Establece quiénes son las personas que quedan al margen de la disposición general Siempre y cuando sus movimientos se den en el marco del cumplimiento de sus deberes laborales Considerados esenciales por el gobierno Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos Esta medida la hemos dictado ahora Tratando de que los efectos sobre la economía sean lo menos dañinos posibles Es una semana la que viene corta porque el lunes y martes era feriado. Les aseguro que me voy a poner al frente para poder garantizar aquello que nos hemos propuesto, que es tratar de evitar que el ritmo del contagio se acelere de tal modo que el sistema sanitario argentino no lo pueda atender. Hemos previsto un plan por el cual, manteniendo distancia entre nosotros, teniendo los cuidados de los que estamos hablando, guardándonos en nuestras casas, vamos a evitar que el virus se propague y si se propaga, porque se va a propagar, se propague más lentamente, de modo tal que los contagios crezcan de tal modo que el sistema sanitario argentino los pueda pueda hacer frente a ellos. Carla Bisotti, Secretaria de Acceso a la Salud. El rol que tiene esa población que está llegando de viaje es clave para poder eh, mitigar la transmisión, para poder prevenir la transmisión del virus. Quedarse en su casa 14 días desde que llegan de viaje de áreas endémicas es tan importante como para... En el caso de tener algún síntoma, minimizar la posibilidad de transmitirse. Nueve provincias de Argentina ya han tomado la decisión de eh, minimizar el ingreso y la salida de personas de, la, de, de sus fronteras. Economía. El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación anunció medidas para incrementar la producción de alimentos e insumos y dispuso operativos de control en comercios para verificar el abastecimiento de productos y la evolución de los precios. Matías Culfas, Ministro de Producción. Lo que estamos incorporando son inspectores de AFIP, de, la, la AFIP, a raíz de un decreto que se publicó en el día de ayer, eh, el, el presidente dispuso que eh, otros organismos públicos, y en particular la AFIP, la, la experiencia que tiene en fiscalización, eh, provea a algunos inspectores para fortalecer, fortificar la acción de fiscalización es decir que hoy seguramente habrá una cantidad muy significativa, este, ya estamos comenzando, Digamos, estos días se hicieron inspecciones pero con un personal eh, mucho más limitado en cantidad hoy es mucho más fuerte la cantidad de, de agentes que van a salir a la calle a fiscalizar y a esto se agrega convenios con municipios, ya hay municipios que al mismo tiempo, con, con la información que le hemos pasado, está fiscalizando y tomando las medidas correspondientes o sea, esto esto es muy simple, lo, lo que queremos es muy claro y es que nadie se pase de vivo, que eh, nadie se aproveche de la angustia que está provocando la pandemia del coronavirus. Es decir, este, no, es, no es momento eh, para nada, este nunca lo es, pero menos ahora, de hacer estas avivadas, de querer aprovecharse de la necesidad o la angustia de la gente. Hemos detectado, al igual que, que muchos este, ciudadanos y ciudadanas, eh, abusos respecto al alcohol en gel, los barbijos, bueno, que se están vendiendo en algunos casos a precios ridículamente altos eh, Estamos operando sobre eso y vamos a penalizar todas estas acciones La idea es que vamos a por supuesto aceptar que los comercios lo vendan, que ganen, ganen plata, nadie está pidiendo que pierdan Lo que estamos eh, pidiendo es que hagan el negocio que hacían habitualmente Y que le provean a la gente el producto al precio que vale, no a un precio de especulación o no de avivada Pablo Escapelato, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, recordó que a lo largo del tiempo vamos a seguir viendo casos, pero la idea es que el virus circule sin saturar el sistema de salud, por lo cual recomendó cumplir con la medida responsablemente adelantarse a la situación vivida en otros países, fundamentalmente los países europeos, para no alcanzar ese nivel epidemiológico tan, tan, tan difícil de manejar sabemos claramente cómo el virus se contagia, sabemos claramente qué tan importantes son nuestros movimientos en, digamos, nuestros en movimientos físicos para vehiculizar el virus, así que también sabemos que si, nos, si restringimos nuestros movimientos el virus no se desplaza la cadena de transmisión se corta o se enlentece. Así que el, todo toda la discusión era cuánto antes o cuánto después. De algún modo estas medidas progresivamente sabíamos que iban a ser iban a ir instalándose. Parece que ahora nos toca ser conscientes, ser responsables y llevar a cabo, digamos, la función que nuestra sociedad, que en la sociedad nos toca a cada uno de nosotros. Hasta aquí.